Estamos en el segundo cuarto. Es el partido de Panthers contra Legionarios. ¡Venga, Panthers! Sacan la jugada, el movimiento del número 9 lanza el pase y es completo. actual en 16 puntos Panthers, 0 puntos legionarios, tenemos la patada de kickoff Fuera pedido por el equipo de legionarios Entre el equipo de legionarios Panthers contra legionarios Categoría juvenil Sale la jugada Pierde el balón Parece que lo alcanza a recuperar tendrá segunda oportunidad Segundo down Y me parece que son casi 11 yardas Por avanzar Sale la jugada del centro un poco muy bajo. La hace personal el coreback. Parece que se queda unas cuatro yardas. Vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad y cuatro yardas por avanzar. Sacan la jugada con su corredor. Va por el centro, pero la defensa se cierra y no, no permite mucho avance. Vendrá. Cuarta oportunidad Cuarta oportunidad, parece que vienen los equipos especiales Sale la patada Prefiero dejarla botar No hay ningún riesgo Entrará a la ofensiva De Panthers Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar O sea, en la jugada lanza el pase es completo tiene el primero y 10 pero hay un pañuelo en el terreno de juego dos pañuelos pero vamos a ver qué indican los oficiales parece que es en contra de legionarios primera oportunidad 10 yardas por avanzar. sale la jugada, lanza el pase y se le va de las manos, una la segunda oportunidad, segunda oportunidad después de ese pase incompleto, hay unas 10 yardas por avanzar, o sea, y la jugada la hace. se la dan a su corredor que entra por el centro, alcanza a tener unas 5 yardas me parece, Cuatro, dice el oficial. Segunda oportunidad. Siete yardas por avanzar. Sacan la jugada, lance el pase, tiene al hombre, es completo. Lo alcanzan a taclear antes de que llegue. Para su Próxima jugada Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Están cerca de la yarda 20 Lanza el pase y Le cae más cerca al, al defensivo Que al receptor Vendrá segunda oportunidad Segunda oportunidad Las mismas 10 yardas por avanzar La jugada Por poco Le caen las manos también al defensivo Si se alcanzaba a aventar La interceptaba Afortunadamente no fue la No fue la jugada Vendrá la tercera oportunidad tercera oportunidad Sale la jugada se... se queda un poquito lejos Al receptor tendrá cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad, van a intentar una patada de, de gol de campo. Sabe la patada y no va a entrar. Con esa jugada nos vamos al medio tiempo. Damos inicio al tercer cuarto, el marcador. 16 puntos Panthers, 0 puntos Legionarios Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Sacan la jugada con su corredor. Hace algunos movimientos. Tiene unas 4 yardas. Ya segunda oportunidad. Segunda y 6 yardas por avanzar. Sale la jugada con el corredor. Se queda dos yardas de la el primero y diez vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad dos yardas por avanzar. Entra la jugada por el centro y parece que tiene el primero y diez. Primera oportunidad diez yardas por avanzar. Sacan la jugada con su receptor. Y la defensa como muro no deja avanzar. Lo taclean atrás de la línea de golpeo. Vendrá segunda oportunidad. Segunda y 11 yardas por avanzar. Movimiento del número 9. Se la dan ese jugador. Lo taclean atrás de la línea de golpeo. Los defensivos supieron... Ver la jugada, vendrá tercera oportunidad. Va a ser tercera oportunidad y largo por avanzar. Me parece que son unas poco más de 15 yardas. Sacan la jugada con el movimiento del número 14. Con el número 24, perdón. Logra avanzar algunas yardas, pero no las necesarias para tener el primero y 10. Vendrá cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad. Entran en los equipos especiales para la patada de despeje. Las personales número 24, era un engaño. Sigue moviendo las piernas y parece que tiene el primero y 10 Una jugada sorpresa del pa del, de parte del equipo de Panthers. Paquete dobles, paquete dobles. dobles. Paquete dobles. dobles. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Una gran jugada sorpresa. De parte del equipo de Panthers. Sale la jugada con su corredor. Se quita un tacleo, mueve las piernas. Y vuelven a tener el primero y 10. Mueven las cadenas. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar, sale la jugada, la hace personal el coreback, se quita un tacleo otro, pero los defensivos nada más permitan que tenga 4 yardas de avance, vendrá segunda oportunidad, segunda oportunidad y 5 yardas por avanzar. Sale la jugada, lanza el pase, es completo con el número 27. Y sigue moviendo las piernas y entra, a, las... ya entra a, la yarda en un... a la yarda 20. Parece que vuelve a tener el primero y 10. Las últimas 10 yardas para entrar a la zona de anotación. Sacan la jugada lanza el pase! Y parece que es pase interceptado. Parece que... El árbitro marca que no, no fue nada. Vendrá segunda oportunidad. Parece que la jugada anterior se fue pase interceptado. El, la carpa nos estorbó un poco, pero... Continu continuamos grabando. Es primera oportunidad y 10 yardas por avanzar. Sale la jugada, lance el pase. Se va fuera el terreno del terreno de juego. Vendrá segunda oportunidad. Segundo down y las mismas 10 yardas por avanzar. Interceptaron, pero se quedaron muy encerrados. Por... Y estácleado el coreback. Intentaba escapar, pero Los defensivos lo taquean antes de que agarre la carrera. Vendrá tercera oportunidad. Tercer down y 11 yardas por avanzar. Salí la jugada con su corredor. Intenta tomar las bandas. Gran presión defensiva que estamos viendo de parte del equipo de Panthers. Vendrá cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad. Lanza la patada, muy corta la patada. Se queda por la yarda 30. Tras la ofensiva de Panthers, nuevamente. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Movimiento del número 24. Y es en contra de Panthers se repite primera oportunidad ahora es primera y 15. después del castigo sale la jugada lanza el pase y le queda muy bajo al receptor vendrá segunda oportunidad segunda oportunidad las mismas 15 yardas por avanzar sale la jugada se la dan a su jugador número 24 que entra por el centro Queda cerca de otra vez tener las 10 yardas que eran inicialmente, vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad y las 10 yardas por avanzar. Acomodándose la ofensiva. Sale la jugada. Lanza el pase. Está muy muy difícil. Ahí tenía también dos. Todos defensivos y el pase le queda muy elevado Da cuarta oportunidad Cuarta oportunidad, las 10 yardas por avanzar Parece que se la van a jugar el equipo de Panthers Sale la jugada, lanza el pase y... En esta ocasión es incompleto Entrará la ofensiva de... Legionarios Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Con esta jugada damos inicio al cuarto cuarto. No tiene presión el coreback, lanza el pase. Lamentablemente el receptor le quedaba muy lejos y el pase salió muy corto. Hay, un, hay unos pañuelos en el terreno de juego. Yo creo que va a ser en contra de legionarios. Vamos a ver qué indican los oficiales. Parece que se va a anular Hubo dos castigos ¿no? Me parece vendrá Primera oportunidad, se va a repetir Se repite primera oportunidad Sale la jugada Lance el pase y le queda muy abajo al receptor Vendrá segunda oportunidad Segunda oportunidad, las más 10 yardas por avanzar Sale la jugada, se la dan a su corredor que muy, hace muy buenos movimientos, tiene el primero y 10, sigue moviendo las piernas. Queda en la yarda 30. Treinta, 35 treinta me parece. Gran jugada de la ofensiva de Legionarios. y grandes movimientos del número 22 que parece que sale Sale lastimado. Esperemos que encuentre bien. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Sale la jugada, lanza el pase y en esta ocasión vuelve a ser incompleto. Le queda abajo el ovoide. De hecho, hay un pañuelo en el terreno de juego. Vamos a ver qué indican los oficiales. Segunda oportunidad, las más 10 yardas por avanzar. Sale la jugada, tiene presión el coreback. Lanza el pase. Y es por Paco, es interceptado. Hay un pañuelo en el terreno de juego. Y es en contra de Legionarios. Tercera oportunidad. Sale la jugada. Lanza el pase y es. Incompleto. La cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad. Lanza el pase. Le mete el manotazo el defensivo. Evitando que se quede con el balón. Vendrá. Primera oportunidad. Y entrará el equipo de Panthers. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para el equipo de Panthers. Sacan la jugada con su corredor. Poco pierde el oboide. Le llegaron tres defensivos a taclearlo. Hay un pañuelo en el terreno de juego. Me parece que es un bloqueo. Y sí, es en contra de Panthers. Primera y diez. Primera y quince. O sea, después del castigo. Sale la jugada. Pierden el ovoide. Aún lo recupera el número 4. Número 9. Cansa me parece que fueron unas 5 yardas pero aún así se queda se queda cinco para tener el primero y diez también hay un castigo otra vez pero en este en esta ocasión es en contra de, de legionarios primera y 15 hay un tiempo fuera Segunda oportunidad y 11 yardas por avanzar. Movimiento del número 24. Se la dan a su corredor. Vendrá tercera oportunidad. Va a ser tercera y 7, me parece. Tercera oportunidad y 7 yardas por avanzar. Movimiento del número 9. Se la dan a su corredor, hace un corte, hace otro Vuelve a hacerlo, mueve las piernas Pero los defensivos No le dejan avanzar ni una yarda Vendrá cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Sacan la jugada La hace personal el número 10 Toma la banda pero Los defensivos supieron leer la jugada Y nada más los dejaron avanzar pues se quedaron a dos yardas del primero y diez. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Para el equipo de legionarios. El marcador sigue siendo 16 puntos 0. 16 puntos Panthers, 0 puntos legionarios. Hay un pañuelo en el terreno de juego. Aquí en esta ocasión creo no, no, no sé si hubo un movimiento de. Sí parece que fue de este... del equipo de Panthers va a ser primera y cinco por avanzar corta el corredor vuelve a cortar sigue moviendo las piernas se mete entre los, entre los defensivos parece que tiene el primero y diez Hay un castigo en el terreno de juego Un jugador también está lastimado Esperemos que se encuentre bien Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar El coreback ajustando la ofensiva Mandándoles las indicaciones Tiene presión el coreback, la decide hacer personal, mueve las piernas. Se queda cerca de tener el primero y diez. Segunda oportunidad. Segunda oportunidad, y me parece que nada más son dos yardas casi, dos yardas por avanzar. Sale la jugada, se la dan a su corredor algunos cortes se regresa y parece que pierde yardas en esta ocasión vendrá tercera oportunidad tercera oportunidad y solo tres yardas por avanzar sale la jugada lanza el pase los defensivos hacen muy buena labor no permite ningún Esta jugada, damos por terminado este partido. Así termina este encuentro: un marcador de 16 puntos Panthers, 0 puntos Legionarios, categoría juvenil, marcador Play Pro. Muchas gracias por sintonizarnos.